¡Hola! Bienvenido todo el mundo a Bricomáticas, tu canal de construcción de las matemáticas. En esta ocasión vamos a construir el máximo común divisor con calculadora de papel y daremos una explicación geométrica con ella. Ya conocemos el procedimiento para encontrar el conjunto de múltiplos de un número. Necesitaremos esta herramienta para construir el máximo común divisor. Ahora vamos a construir dicho concepto. Para ello usaremos una de las mejores herramientas de las que disponemos, la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque como siempre ocurre, si comprendemos lo que leemos, el significado estará más claro. El caso del máximo común divisor es un buen ejemplo de cómo comprender el texto para deducir qué se debe hacer. Primero vamos a comprender dicho concepto. Analicemos. Si tenemos dos o más números y queremos obtener el máximo común divisor, nos encontraremos que divisor significa tenemos que encontrar los conjuntos de divisores. Que sea común significa que tenemos que encontrar todos aquellos divisores que sean comunes. Y el máximo significa que nos hemos de quedar con el valor más grande. Procederemos con el siguiente ejemplo. Encontrar el máximo común divisor de los números 12 y 18. Para encontrarlo, lo primero es buscar los conjuntos de divisores de 12 y 18, tal como se hizo en el video anterior. Escribimos los conjuntos de divisores. Identificamos los divisores comunes. Debido a que los conjuntos son finitos, esta parte es muy rápida. Nos quedamos con el más grande, es decir, con el máximo, de los divisores comunes. Por tanto, todos aquellos divisores que sean más pequeños los dejaremos fuera, por tanto el máximo común divisor de 12 y 18 es 6. A partir de ahora lo escribiremos así, con esta nueva notación. Excelente, ya tenemos un procedimiento para encontrar el máximo común divisor con la calculadora de papel. Este procedimiento se puede aplicar incluso cuando hay más números, por ejemplo, buscar el máximo común divisor de 24, 60 y 72. El resultado será 12. Aquí viene una cuestión importante. ¿Cómo podemos comprobar que el resultado encontrado es correcto? La calculadora de papel nos puede ayudar. Usaremos dicho ejemplo. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo. Buscaremos el máximo común divisor de los tres números. Para comprobarlo seguiremos los siguientes pasos. Vamos a comprobar que cada uno de los números son múltiplos del máximo común divisor. Y para eso nos haremos las siguientes preguntas, ¿24 es múltiplo de 12?, ¿60 es múltiplo de 12?, ¿72 es múltiplo de 12? En caso que alguna de las respuestas sea no, significa que hay algún error en nuestro cálculo original y por tanto hay que revisarlo. Paso 2. Observamos los divisores del número más pequeño. Es recomendable comenzar por el número más pequeño para simplificar todo el procedimiento. Tenemos ya los divisores del número más pequeño. Ubicamos dónde está el máximo común divisor y nos quedamos con los números que sean más grandes que él. En este caso, solo está el 24, por tanto, solo trabajaremos con este número. Paso 3. Buscamos los tres números de la terna original, 24, 60 y 72, en su conjunto de múltiplos. Como podemos ver, en el conjunto de múltiplos de 24 solo están el 24 y el 72 y no el 60. Cuando esto pase, quiere decir que el número 24 no puede ser el máximo común divisor puesto que no es común. Una de las condiciones no aparece. Cuando esto pase, podemos descartar que este pudiera ser el máximo común divisor. Vamos ahora con el segundo número de la terna. Entonces, el segundo número es el 60. Haremos lo mismo con él, porque es el siguiente en el orden. Entonces, observamos los divisores del 60. Ubicamos dónde está el máximo común divisor y trabajaremos con los números más grandes que él. Paso 3. Buscamos los tres números en el conjunto de números del primero. El 60 sí está, pero el 24 y el 72 no están. Por tanto, el 15 queda descartado. Hacemos lo mismo con el 20 y vemos que solamente está el 60. Por tanto, el 20 queda descartado. Aquí también podemos aplicar un razonamiento que nos permitirá ahorrar trabajo. Regresemos a la lista de divisores del 60. Si nos fijamos, veremos que los dos últimos números, el 30 y el 60, son más grandes que el 24. Recordando por un momento la lista de divisores de 24, vemos que no hay divisores de 24 más grandes que 24. Por tanto, cualquier número más grande que 24 no puede ser su divisor. Como 30 y 60 no son divisores de 24, ya los podemos descartar. Ahora solo nos queda hacer el mismo procedimiento con los divisores de 72, porque es el último en el orden. Por tanto, vamos a observar sus divisores y observamos cuáles son los números más grandes que él. De ellos vamos a descartar ya directamente el 36 y el 72 porque son más grandes que 24. Por tanto no pueden ser divisores comunes. Aquí entonces únicamente quedará trabajar con 18 y 24. El 24 ya estaba trabajado y descartado, por tanto el único que queda es el 18. Buscaremos los números de la terna en su conjunto de múltiplos. Los múltiplos de 18 son 18, 36, 54, 72 y 90. Por tanto, el 24 y el 60 no están, lo que nos permite descartar al número 18. Vamos a ver ahora la interpretación geométrica del máximo común divisor. Para ello usaremos la calculadora de papel. Entonces, recapitulemos. Sabemos encontrar el conjunto de divisores de un número natural, tenemos un procedimiento para encontrar el máximo común divisor de dos o más números. Por tanto, con estas herramientas ya podemos acudir a la calculadora de papel. Muy bien, entonces el planteamiento es el siguiente, encontrar de manera geométrica el máximo común divisor de 12 y 18. Para mayor comodidad vamos a poner el 12 en la vertical y el 18 en la horizontal. Necesitamos los conjuntos de divisores de 12 y 18. Aquí los tenemos. Nos quedaremos con los divisores comunes, que son el 1, el 2, el 3 y el 6. Probaremos a dividir geométricamente el 12 y el 18 con cada uno de estos números. ¡Vamos allá! Muy bien, entonces hemos dicho que crearemos un rectángulo con el 12 en la altura y el 18 en la base. Esto básicamente es porque la forma de la calculadora de papel tiene una base más larga y una altura más corta. Muy bien, ya lo tenemos ubicado. Que 1 sea un divisor común de 12 y de 18 significa que tanto la altura como la base la podemos dividir en unidades. ¿Qué sería esto? Pues sería lo siguiente. Por ejemplo, si el 18 lo dividimos en unidades nos quedaría algo como lo siguiente tendríamos 18 unidades en la base y tendríamos 12 unidades en la altura. Esta división siempre la podemos hacer porque el 1 es divisor de absolutamente todos los números. Vamos con el siguiente divisor, que en este caso es el 2. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que dividir nuestra base de 2 en 2. Como conocemos las reglas de divisibilidad, ya sabemos que tanto el 18 como el 12 son divisibles entre 2 porque ambos números son pares. Vamos a comprobarlo. Muy bien, ya los tenemos divididos exactamente por la misma cantidad, por 2. Por tanto, el 2 es divisor común a 12 y 18. Vamos a hacerlo con el siguiente divisor, que es el 3. Muy bien, queda claro que el 12 se puede dividir en trozos de 3. Y que el 18 también se puede dividir en trozos de 3. ¿En cuántos trozos de 3 se ha dividido el 12? Pues en 4. Los podemos contar aquí. Si multiplicamos 3 por 4 nos da efectivamente 12. ¿En cuántos trozos de 3 se ha dividido el 18? Pues se ha dividido en 6 trozos, porque 6 por 3 son 18. Todo cuadra, ¿eh? Aquí será muy interesante probar, hacer el mismo procedimiento para un número que no esté en nuestra lista. Por ejemplo, el 4. Vamos a probar. Veamos. Con el primero no tuvimos ningún problema. Vamos a hacer el segundo. Quedaría aquí en 8. El siguiente quedaría en 12. El siguiente quedaría en 16. Pero el siguiente ya no, ya no podría ser un cuadrado igual porque tiene únicamente 3 de base. ¿Y esto por qué? Porque 18 no es divisible de forma exacta entre 4. De hecho, podemos ver el resultado. 18 entre 4 es igual a 4 y sobran 2. No pasa lo mismo con el 12, porque 12 sí es divisible por 4. Por tanto, el 4 es divisor de uno de los números, pero no divisor del otro. Por tanto, no puede ser un divisor común y por eso no está en esta lista. Lo mismo pasaría con el 5. Vamos a hacerlo con el último. Aquí el 12 ha quedado rápidamente dividido en dos cuadrados, ¿por qué? Porque si cada uno de ellos tiene de lado 6 y son 2, 6 por 2 son 12. Y el 18 queda dividido en 3, ¿por qué? Porque 6 por 3 son 18. Si intentamos hacer lo mismo con algún número más grande que 6, no será posible porque cualquier otro número no los dividirá de forma exacta. Vamos a probar con el 7. Vamos a ver qué pasará. Aquí ya se ve claramente que el 7 no es divisor de 12. ¿Por qué? Porque si bien el cuadrado inferior tiene lado 7, el siguiente cuadrado solamente tiene 5 unidades de lado. Y al tener base 7, en realidad no es un cuadrado, es un rectángulo. Ya se puede ver la asimetría que hay en los rectángulos aquí. ¿sí? Si intent intentemos hacerlo con el 18, veremos que aquí nos queda otro rectángulo que indica que el 7 no es divisor de 18. Y lo mismo pasa con números más grandes que 7. Por tanto, el máximo común divisor de 12 y 18... Es 6 Espero que esta prueba te haya convencido. ¿Quieres conocer más a fondo las aplicaciones y curiosidades de esta herramienta? Aún hay más cosas que decir del máximo común divisor. Quiero conocer tu respuesta. Puedes hacer tus comentarios aquí mismo o en el blog. Recuerda, suscríbete, activa la campanita y comparte este material. Muchas gracias.